Y Plutón en Escorpio vibra de una manera muy especial porque está en su domicilio. Es el domicilio, Plutón es el domicilio, está más fuerte que nunca. ¿Y saben que Hay toda una generación que está vibrando en este momento con nosotros, que son contemporáneos nuestros, todos los nacidos entre 1984 y 1995, 11 años estuvo Plutón en Escorpio, ven que no en todos los signos está la misma cantidad de años, hay años en que llega a estar 30 años ¿eh? y hay otros en que está solo 11 años, como en su domicilio está 11 años, está muy fuerte, ¿cuándo va a estar de nuevo? Entre el 2252 y el 2263. Bien, ¿llegaremos a verlos? No sé, quién sabe, a lo mejor la ciencia avanza tanto que vivimos hasta los 200 años, ¿por qué no? Bueno, igual a mí me faltarían 10 más todavía. <ríe> bueno, vamos con las tres palabras claves para Plutón en escorpio, eh, en las tres palabras claves positivas y las tres palabras claves negativas. Como positivas tenemos que son adaptables, son protectores y están empoderados, son personas empoderadas, tienen mucha eh, fuerza, saben lo que quieren. ¿sí? Ahora bien, como negativas pueden ser personas abusivas, violentas, y pueden vivir de crisis en crisis. ¿Por qué? Porque este Plutón representa las transformaciones, y ahí son transformaciones muy profundas, porque Escorpio es un signo de agua, el segundo de los signos de agua es del Zodíaco, es el agua fija, y es de una profundidad importante. No es el signo más profundo, no el de agua más profundo es Pisces, pero... Acá se trata de lo oculto, de sacar a la luz lo que está ahí abajo del agua, ¿sí? Entonces, es eh, eh, eh, vibra muy fuerte esas transformaciones. Yo a Plutón, como les dije siempre, lo relaciono con el ave fénix, con morir para, para renacer, el eh, llegar a las cenizas, a que te... A, a quemarse eh, por completo y de ahí renacer, rearmarse y levantar vuelo. Esa sería la palabra, reinventarse sería la palabra que, eh, que da para estos, estas personas nacidas entre el 84 y el 95, se rearman con mucha facilidad se reinventan y eso es muy bueno eh, y después dependerá por supuesto en qué casa caiga que todavía eso no lo vimos ¿nos volvemos a encontrar mañana? sí, claro que sí, por supuesto como todos los días, ¿con qué? con Plutón en Sagitario que también tenemos muchos cada vez más jovencitos pero tenemos muchos en nuestra eh, generación de Plutones en Sagitario bueno Chao, hasta mañana.